Gestión de los Precios de los Derivados del Petróleo Hola a todos, de nuevo aquí, en este encuentro cotidiano con ustedes desde YouTube y las diferentes redes sociales en las cuales plasmamos nuestras inquietudes al igual que en martilloyclavo.com El Ministerio de Industria y Comercio, MIG, mantuvo congelados por varias semanas los precios de los derivados del petróleo. Según la información servida por el propio ministerio, esta decisión favoreció que no se transfieran a los consumidores aumentos por galón de 13.21 centavos, 10.94 centavos y 8.4 centavos del precio de el peso dominicano en los precios de la gasolina regular La gasolina premium y el GLP Respectivamente La decisión de las autoridades de no transferir a los consumidores Los aumentos señalados Estaría costando al estado dominicano Unos 140 millones de pesos semanales O 560 millones mensuales. Actualmente, el, la República Dominicana está siendo afectada por una inflación récord en los últimos años de 7.9% acumulada de febrero 2020 a febrero 2021. El mercado de trabajo refleja fragilidad, mostrando al mes de marzo del presente año una reducción de 158.609 cotizaciones a las superintendencias de pensiones de la Seguridad Social, respecto a marzo del pasado año, y adicionalmente se espera el anunciado desmonte en el mes de abril, de los programas sociales, monte que se impulsaron desde el gobierno para apoyar a la población vulnerable, durante el proceso de la pandemia que todavía sigue En ese contexto, el MIC intenta diferir la decisión De no autorizar el reajuste de los precios internos de los combustibles Para ganar tiempo hasta encontrar una ventana de oportunidad En los mercados externos que le permita mantener fijo o disminuir los precios actuales pero menos de lo que proporcionalmente correspondería con relación a la reducción que se verifique en los precios internacionales hasta compensar las pérdidas acumuladas durante el periodo de que se trate tradicionalmente aunque violando la ley esa ha sido la estrategia de gestión de los precios internos de los combustibles en situaciones como la que enfrenta el MIG hoy, el petróleo o ex Texas Intermedio que se utiliza como referencia en la República Dominicana para la fijación de precios reflejó aumentos en los mercados internacionales de 5.3 en enero, 17.23 en febrero y una reducción de 5.29% en marzo Primera semana de abril Cerró con una caída adicional De 3.10% Posiblemente el comportamiento de las últimas semanas Haya reforzado la convicción de las autoridades Sobre las posibilidades de éxito de su estrategia Y aunque esta no puede ser totalmente descartada Debido a la volatilidad que históricamente manifiestan los mercados internacionales de petróleo Tendrá que vender los desafíos Que suponen unos pronósticos desfavorables Los precios internacionales del crudo Y derivados Han sido recientemente afectados A la baja Por el aumento de la producción de crudo en Rusia Y en Estados Unidos Incremento en la producción de las refinerías Así como reducción de los inventarios del crudo de este último país Y por otra parte Una demanda todavía débil Por los efectos del aumento de los contagios del COVID-19 En la India Y las nuevas restricciones A la circulación en diversos países europeos Posiblemente Hasta que no haya indicios claros De disminución de la tasa de contagio En las principales economías no se estabilizará la demanda de crudo y sus derivados. En cuanto a la oferta, a futuro se espera, Arabia Saudí y Rusia incrementen gradualmente su producción y que Irán pueda reiniciar sus exportaciones luego de las conversaciones que lleva a cabo con la Comisión de Países que busca revivir el acuerdo nuclear del 2015. Sin embargo, se proyecta que en la segunda mitad del 2021 los precios del crudo WTI se mantendrán en promedio en los niveles actuales entre 60 y 70 dólares el barril, impulsados por la recuperación de las principales economías por las que el MiC le apremia la suerte para ver coronada de éxito. Su estrategia. Todo este arroz con mango. Que mucha gente no entiende. Solamente nos perjudica. Por ser un país pequeño. Con complejo de mega. Nación. Sin saber nosotros. Lo que nos espera. Ante el descalabro. Que hoy. Tiene la humanidad. No solo por la pandemia. Sino. Por el dime y directe. Que sostienen y mantienen. Las principales.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 Gracias, recuérdense, nuestra página oficial TVNCTV, tvmctv.com, desde ahí...